Hey, parceros, bien o no, los tenía un poquito abandonados, pero bueno, crónica, hoy crónica, les va a contar mi vuelo de aquí de Bogotá. Estamos en El Dorado, ya se nos ha mostrado muchas veces, pero hasta sonando una alarma. Justo cuando comenzamos a grabar, mucha coordinación. Eh, comenzamos la crónica, pero nos va a comenzar mostrando esta maleta, porque mucha gente aquí en el aeropuerto me para a preguntarme qué que es eso. Esa es la bicicleta, entonces para los que. Hay mucha gente mucho curioso en el aeropuerto me para a preguntarme hey, ¿qué es eso que llevo ahí un piano? no, llevo la bicicleta desarmada sino que esa es una maleta de triptico Vax por ahí les voy el link para los que necesiten entonces la maleta pone uno la bicicleta de adentro de las ruedas y sale es muy práctica la maletica entonces bueno, ya la ya pagamos como equipaje deportivo voy a entregarla ya a sobredimensionado que es por allá por donde va ese perrito vamos a entregar la, la maleta, la, la bici y seguimos con la crónica Bueno, listo, ya entregamos ya entregamos la bicicleta en en Oversides. yo creo que nunca les ha mostrado esta parte del dorado que es como hacia salidas nacionales para allá es las salidas nacionales de LAN y no sé qué otras aerolíneas y para allá es que Aquí hay tiendas, por ejemplo, esa tienda del Zipa, eh, para comer arepas, empanadas, cosas muy colombianas. Si quieren comer cosas muy colombianas antes de irse acá, eh, van a conseguir, por ejemplo, ese día y van a conseguir quesillos, pues estoy viendo almojábanas, creo que son las famosas almojábanas de 12.000. y unas cajas, miremos si tienen el precio ahí, de... no, no tienen el precio, pero creo que ahí son las famosas armojajanas de José Miguel, Arroyo, el aeropuerto en Dorado, eh, una librería nacional, una librería nacional, la consiguen en todo Bogotá, en toda Colombia, creo, café Quindío, bueno entonces pues vamos a tomar café acá porque vamos para el Quindío, de hecho, vamos para el gran fondo del Quindío, pues vamos a darle un gusto tomando café en la tierra del café. Eh, ¿Qué más hay por este lado? Creo que una droguería. Tengo que parar en una droguería comprar un tapabocas porque se me olvidó. Ah, un Starbucks. Este Starbucks es nuevo. Este sí es nuevo aquí en la en la comarca. Maletas Tumi, Montblanc. Blanc. Bueno, acá hay tiendas como Esta peluquería siempre ha estado ahí y la hora que cuando tenía vuelos a las 5 de la mañana ya estaban abiertos ahí estaban ya las señoras alistándose para las reuniones desde las 5 están ahí ah miren aquí hay un col subsidio vamos a comprar el tapabocas ahí para allá es la entrada del filtro de se seguridad entonces como saben ya casi no puedo grabar entonces vamos a comprar, vamos a comprar, el, vamos a comprar el tapabocas y pasamos el filtro que vamos a vuelo de Armenia ya nos vemos listo, ya compramos los tapabocas ahí y es y es tapabocas una bolsa y nos costó 3.900 pesos y bueno, ya vamos para el filtro de seguridad que es allá ahí toca apagar ahí nos toca apagar, entonces ni modo pero bueno, y del otro lado les grabo que creo que nunca, nunca les he grabado salidas nacionales aquí en Dorado o sí, me parece que sí bueno, igual repetimos en este vuelo que es nocturno y vamos para Armenia porque, bueno, estamos en el último vuelo esta vez. Oh, hay gente, bueno. Miren, ya nos vamos. Bueno, listo, ya pasamos a los filtros de seguridad nacionales. Venga, aquí un filtro. Esto es nuevo. Esto creo que antes de la pandemia fue que pusieron esto. Aquí cuando uno salía a vuelos nacionales no existía esto de que como le decimos a esto como una especie de duty free pero te bueno, pregunta que les parece si no es que sean como muy chéveres pero bueno ahí si quieren llevar tequila aguardiente relojes, bueno aquí venden gafas Entonces, es como que lo hicieron en 2019 tal vez no recuerdo lo no recuerdo bueno y apenas pasamos bueno ya dejamos la, la que la zona del filtro de seguridad apenas pasamos el filtro de seguridad Llega uno y se encuentra un Juan Valdés. Creo que la vez que viajé a Medellín grabé de este Juan Valdés. Allá hay hamburguesas home, ricas, dogger, perros calientes, ricos y un crepe en waffles. que Como cosa rara. ¿Tiene fila? Ah, no, no tiene fila. <risa> ya, saben, si quieren... ya saben si quieren comer crepes y no hacer fila. Ah, es que son solo helados. Ah, yo sí decía. Yo sí decía, uy, tocarme el aeropuerto, a comer crepes, hora a no hacer fila. Para allá están los gates, ahora ni siquiera sé qué gate tengo, ahora miramos. Y hay un Dunkin'Donuts, venga, les muestro así de rapidez lo que se ve al otro lado del, de los restaurantes, se ve como la, el final de la pista. Pero hay, uf, hay hartísima gente entra el aeropuerto, están llenas todas las mesas. Bueno, lo bueno es que casi no tengo trabajo. Entonces, no necesito así como urgente sentarme a trabajar. Dejé todo el día antes de eh, salir para el, para el aeropuerto. Y vine aquí. ¡Uf! ¡Qué cantidad de vuelos aviones de Avianca! ¿Listo? Bueno, entonces, venga, les termino de mostrar acá la... Yo no sé, es que esta es como diferente a la de LAN. No sé qué líneas central del otro lado por la otra puerta. Que son como como hacia el centro porque estamos como hacia un extremo de la del aeropuerto Uf, no sé si alcanzaron a ver si alcanzan a ver allá atrás el perro caliente que se está comiendo esa señora se ve delicioso me antojo y todo vamos a meter por entre un cocorico aquí nos vamos a meter por entre el cocorico y ah, allí vamos a salir a las Ah, esto es el cocorico, afuera, afuera también en el Dorado y un cocorico para los que están viendo este video fuera de Colombia aquí un plato nacional rolo, bogotano, es el pollo asado entonces, el pollo asado de cocorico, bueno eh, entonces es como muy famoso aquí el cocorico eh, de hecho hago, recuerdo un amigo que quería mucho que ya no nos acompaña que siempre que viajaba a Guatemala me pedía que le llevara un pollo de cocorico acá del aeropuerto Ay, saludos Pachito, donde estés Un bacana Bueno Ya, llegamos Miren acá hay maletas de todos. Y todos estos son los gates Miren, eso es lo que les digo Es que como el otro lado de allá Venga, cruzamos acá Si vienes para el otro lado Están como los Como los de Latam Y para esta Están los de Avianca, si ¿sí pillan Miren, aquí hay uno de Viva. Miren, para este lado están como los de los de Viva y los de Avianca. Y para el lado de allá es LATAM. Nosotros entramos el filtro de seguridad por allá. Entonces aquí estamos como en el costado más... ¿Qué viene haciendo esto? El costado sur del aeropuerto. Sí, este es como el ala más sur del aeropuerto. Sí, este es el ala más sur del aeropuerto. Entonces ahí, aquí salen como los vuelos de, de, de Avianca. Y en esa área aquí de, de la mitad, o sea, para el otro lado, eh, si ¿sí se acuerdan cuando comencé a mostrarles los, donde están las tiendas, que les dije que para allá salían los de lana. Entonces para el ala de allá. Bueno, no, no, no. Toca entrar a la de lana para para un día estos mostrárselas. <coughs> Miren, esta pastelería Santa Elena. Santa Elena es un pueblo muy famoso en Antioquia, donde hacen unos postres deliciosos. Y esa pastelería Santa Elena desde allá. De hecho, cuando vayan a Medellín, si pueden ir hasta Santa Elena, háganle. En bicicleta, buenísimo, pero si no, en paseíto, es como a, como a media hora de Medellín. Los postres y un paseo. Oh. Bueno, Uf. qué cantidad de gente que hay hoy en, en el aeropuerto. Yo voy a ir a buscar algo de comer. Y eh, ya les voy a mostrar cuando vayamos a abordar porque, pues ya, todo es básicamente lo mismo. Miren, ahí está saliendo un vuelo para Cali, puerta 73. Hay mucha, mucha gente. Qué bueno. Oiga, dato, no me han pegado tapabocas. Me, me compré unos tapabocas ahí en la droguería de antes de entrar, pero no me han podido noralosas Son esas carteras que están allá atrás pintadas. Y uh, allá hay una cosa que dice Mercari, que es como de dulces. Más al fondo, allá al fondo, si no me va a fallar la memoria, hay un otro Don King Donuts, que cuando viajaba muy temprano al proyecto sal, a Medellín o cosas así, o a Cali, era donde desayunaba. Sí, correcto, allá hay un Don King Donuts y como otro lugar para comprar café temprano y desayunos. Este es de paga 13 y lleva 15 Son como brownies Sandwich Vea pues Ahí está la opción Miren ese bebé va tarde Corre, corre, corre Este, Catius to go Este, era, este es el sitio cuando uno vuela de madrugada a, Aquí consigue uno el, el, el desvare a las 6 del vuelo ese de las 6 de la mañana Porque pues casi todo el resto de cosas está cerrado Miren aquí hay un Bogotá Birk Company Si lo están viendo ahí hay un Bogotá Birk Company No sé si alcanzaron a ver Ahí si quieren echarse a la pola antes de subirse al avión Aquí vamos por el 85 que va para Medellín, nosotros vamos para Armenia. Pastelitos. Y miren, ahí está el Dunkin Donuts of y el ama. Aquí era el desbare antes cuando uno madrugaba a las... se vuelve a las 6 de la mañana. Aquí era donde llegaba uno a comprarse el... el cafecito para, para arrancar la jornada porque... para tomar ese vuelo toca levantarse a las 4 de la mañana. Como tengo que estar una hora antes en el aeropuerto, tengo que estar aquí a las 5 de la mañana. Y el vuelo sale a las 6 de la mañana. Eso es agresivo. Bueno, ya llegamos hasta el final. Ah, venga, que hicieron como una... Como en la sala internacional. Una de American Express. Una sala de espera VIP. Miren, si tienen American Express pueden esperar ahí. Y ya. Pues muy bonita si está después de la pandemia. ¿Para okay. qué? Está muy parecido a la sala internacional. Y vengan allí. Hay una aerolínea que yo no había visto. Ah, ese es uno de Ultra. Ese es un pueblo que he querido probar los de Ultra. Miren ese avión que está allá es de Ultra. La colita naranja. Va para Cucuta. Bueno, nos vemos, bros, en en el abordo. Bueno, si para comer algo les muestro que para comer en, el, en esta crónica de de vuelo Bogotá Armenia. Entonces, eh, vamos a buscar de comer y les digo a ver qué conseguí. Claro que quedé súper antojado el perro caliente de la señora. Oiga, vine a comer a... ¿Cómo se llama esto? Getimi Belli. Getimi... Getimi o getimi o como se diga, Y son como bowls porque bueno pues está Juan Valdez, está en hamburguesas, pero ya está muy hecho para hamburguesas ahí en crepes venden crepes y bueno pues para los calientes pero pues no quería algo como más sano, entonces compramos aquí un bowl con arroz integral y, y pollo y guacamole, nos costó como 27 mil pesos entonces bueno, la buena noticia es que nos dejaron entrar a la, a la sala de Avianca entonces eh, lo recojo acá y vamos a comer allá adentro. Y les muestro la sala que está bonita y eh, seguimos allá. Nuestro poke, vamos a probarlo. Mm. Comemos y ahorita les muestro la sala. Está, está bien bonita. Bueno. Entonces, ya comimos, parceros, y ya vamos a... Ya casi nos toca ir al, a la sala de espera. Entonces, voy a mostrarles muy rápidamente aquí la sala de espera de Avianca en El Dorado. Para Nacionales, que está bacana. Bueno, yo estaba sentado por acá, que hay como esa barrita. Y como esas mesas de dos sillas. Por acá, pillen, están como esos, no sé cómo a esos mesones. Esas mesas que, bueno, no sé cómo decirle a eso, y como... Espacios eh, más privados. Acá hay como una especie de bar. si ¿Sí ven? Ahí se puede servir un cafecito, un capuchino. Están estas mesas. Acá ya es como más social la vaina. Y hay más sillas como más sociales. Ay, miren acá las mesitas estas. Tienen lamparita y ahí tienen para cargar el celular. Pero acá la área ya es como más social, como más abierta. Aquí hay como un sitio de mesas, como esa barra redonda. Y acá es donde uno viene a pedir, pues, eh, como los snacks, ¿no? Entonces hay gaseosas, licores, eh, como unos anduchitos, sopita agua, vino, whisky, bueno, lo que quieran. Y bueno, están estas sillas que ya están como a la entrada del, del sitio. Si quieren entrar, si quieren entrar, eh, hay que pagar, bueno, de, a mí me cobraron 50 puntos de, de lo que tengo ahí en acumulado, no sabía que tenía acumulado 50 puntos, o, pues yo no sé dónde salieron puntos, pero el caso es que son 50 puntos, pero pueden ingresar con tarjetas de crédito. Pues venga, les pregunto aquí a las chicas para que les expliquen cómo es que pueden ingresar acá. Hola. Ahora sí, te... me cuentas, ¿cómo es que es, es con la tarjeta para poder entrar acá? Eh, las tarjetas Visa. Visa es por llamada la vivienda, Itaú, a Villas. El banco te da un convenio que se llama Dragon Pass por medio de la aplicación de Visa. Eh, ok, Dragon Pass... Descargando la aplicación de Visa por Dragon, Property. Dragon Pass y las tarjetas son de vivienda, pero tiene que ser de vivienda. Algunas de vivienda, son de vivienda Asignal. De vivienda Asignal y, y las de Escocha Bajo. Si son Indy, Signal, Platino. Signal y Platino, bueno. Verdad, y verdad, y verdad, si verdad, usted si tiene uno una tarjeta de esas, baja uno con este código QR de la aplicación, ¿cierto? Sí. Y entra uno con algo que se llama Dragon Pass. Te da, descargando la aplicación, te da el convenio de tragos. Okay. ok. Y bueno, ¿y cuántas entradas da el.? Depende de la tarjeta. Digamos, las de la vivienda solo dan cuatro entradas y son solo para el titular de la tarjeta. Las de contrabanda, la desde seis entradas para invitados, doce entradas. O, invitadas, ¿vale? o sea, la de vivienda, cuatro entradas para solo el titular. ¿Y la escuchaban con Patriot? Desde seis entradas hasta doce para titular e invitados. ¿Titular? ¿Y cuántos invitados? Pues tienes, digamos, en ese caso seis entradas, puede ser seis personas. Ok, listo. Muchas gracias. Listo. Así pueden entrar entonces aquí a la sala de Avianca a hacer sus esperas. Eh, ya saben, con las tarjetas de crédito, gastando los 50 puntos de sus Live Miles. Bueno, vámonos. Creo que tengo el G75. Vamos a buscar algo de tomar y nos vamos y seguimos. Nos vemos subiendo al avión. A quienes invitamos pasar a bordo? Bueno, ya llamaron a abordar. Ya nos llamaron a abordar por fin. Son poco más de las nueve de la noche. Hola recordamos llevarle a la mano fácil gracias aquí en el Dorado esta bajadita a la, al avión es igual en es igualito bueno, entonces de saladas nacionales e internacionales son igualitos bueno, está haciendo frío lo bueno de esta hora es que es Rápido y fácil tomar el, el vuelo. Vengan a ver, si, no sé si alcance a ver porque estoy grabando con, con una GoPro y de noche no, no se ve mucho. Allá está el avión en el que nos vamos a ir. Ojalá la se vea. Vámonos para arriba. Es, creo que nos tocó un Airbus 320. Ya miramos. Uh, siempre nos toca esta. Siempre mandan a la gente y no han dado permiso para subirse. Sí. Ya casi nos subimos, ya casi nos vamos. La única parte donde nos pidieron el tapabocas fue en llevar a a la bien y um, resulta que aquí el único aeropuerto de de, de, ¿qué? de todo de, de, del mundo mundial que tenía todavía la restricción que el, los únicos que dejaban pasar con pasaporte era aquí en Bogotá, Colombia desde ayer hoy es 11 de agosto de 2022 cuando vean este video ayer 10 de agosto de 2022 por fin quitaron esa restricción entonces ya pueden venir acompañantes con uno a, a El Dorado para que lo tengan en cuenta vamos a abordar No es dos kilos. No pasillo, Bueno, esta es la nueva como la. Ahí estamos sentados. ¿sí? Como... No sé cómo decirlo esto. Esto no es primera clase, esto es como.. No sé cómo llamarla a esto. Una clase. No, no sé cómo decirle esto, mire, esta era la silla. Y ahora ya no es silla, sino que está. Está aquí como para poner la gaseosa y ahí abajo le pusieron cargadores para cargar. ¿Y se reclina? Sí, al menos se reclina. <ríe> es muy chistoso. Todas estas sillas es ahora ya, ¿eh? yo creo que son así todo En fin, bueno, como va Esperamos. Y luego están cargando bien. Una, una aeronave la están empujando la están, la están empujando están empujando esa aeronave ahí con ese tractor no sé cómo se llama ¿sí? ahí está la oiga abierta y está el de nuestra bici bueno, la voy a guardando la pila o se hacia atrás Ahí está mejor. ¿no? Mientras que se llena no me voy a colocar Se robó la pantalla de ¿eh? ellos Ya por qué no se están entubando Están entubando el avión El tractorcito Es para que para la pista Casi nos vamos Casi nos vamos. Bueno, el valor El valor de Armenia realmente es cortico Va a ser como 20 minutos Media hora, va a ser como el de Medellín ah. Por fin nos vamos Listo, dejamos Bogotá. Nos vemos en Armenia. Vamos no, o a cuánto se demora, son las 10 y 17. No está en el aeropuerto Armenia. El pueblo de Bogotá. ¡Oh! Thank yeah. you. Llegamos, cabe notar que esta es la primera vez que estoy aterrizando acá en Armenia en, Creo que se llama el este aeropuerto es la primera vez que... La primera vez que aterrizamos acá en Armenia El vuelo se demoró como que... como 25 minutos Más o menos, Póngale unas moneditas más pero, este, unas moneditas, pero fueron como... creo que se demoró un poquito menos que el vuelo de Medellín Yo no, no quería llegar de noche porque pues, quería conocerlo, quería ver de día, quería mostrar un poquito mejor, pero bueno. Es pues una sola línea, es una sola pista. Y nos vamos por la misma calle. Ah. Ya estamos en Armenia y a la hora que les prometimos. Por su seguridad, esperen sentados y con el cinturón de seguridad por primera vez juntos era el cuento de él allá nacido no que se vea el de o la teoría o la cualquiera de las dos hasta no que ya nos de noche creo que eso ya se la día observar en el en levado de los, pero bueno, Vamos vamos a parquear y llegamos, es el, el chiqui. chiqui, llegamos, esperemos que nos dejen bajar rápido, abrieron la puerta del avión, no entiendo, no entiendo por porque la de Creo que somos el único avión en todo el aeropuerto, pero bueno. En este momento invitamos a desembarcar a los pasajeros ubicados entre las filas 1 a la 3. Gracias. De luego, Juan bueno, En este momento invitamos a. Ah. ¿Ese era el avión, en ese avión veníamos de Bogotá. Estamos en el aeropuerto de Armenia que parece que lo están reconstruyendo, está calma muy bonito. Y bueno, esta es la primera vez que llegamos aquí al aeropuerto de Lede. Vamos a esperar la bicicleta. Ah. listo miren yo llego a la bici ahí está la banda pero la bici la trajeron por ahí otra cosa bueno vámonos para afuera ya, ya vamos llamamos ya el transporte apenas el favor al señor donde nos vamos a esperar que nos consiguiera nos consiguiera transporte entonces desde Bogotá habíamos llamado al señor estar esperando afuera es bien chique, el aeropuerto de Armenia el aeropuerto de Armenia esta es mi primera vez esta es nuestra primera vez aquí así este es el counter de lata y el de avión que ahí están los counter ah, no, bueno. Sí, ¿qué más? ¿Cómo está? Bien, ya llegamos. Listo, ya lo no recogió el señor. Ha contactado desde Bogotá. Listo, parceros, aquí, aquí les dejo esta crónica, estoy mamado. Vamos, cuando llegue al hotel, mañana les mostraré por acá algo más de la zona cafetera que es muy bonita. Y bueno, vamos a gracias por ver el video. Nos vemos el próximo, no olviden, me gusta, suscríbanse, no sean si malitos, ya casi llegamos a mí, vamos, vamos. Chao bros, juiciosos. Gracias a Chao bros, gracias por ver. Chao, chao. ¿Sí cuál el baúl? Vamos a ver si Pues este baúl es muy grandecito.